El 12 de julio de 1984 nació en Barcelona la primera niña concebida por fecundación in vitro en España. esa bebé le llamaron Victoria Ana en honor a su madre científica, la bióloga catalana Ana Veiga. Veiga participó en el equipo liderado por el doctor Pérez Barri que logró este hito para la medicina española. Y Ana es la protagonista desde hoy mismo de un nuevo mural del proyecto Dones de, de Ciencia de la Universidad Politécnica de Valencia y del Centro de Innovación Las Naves del Ayuntamiento de Valencia. Con ella vamos a compartir los próximos eh, minutos para hablar, como en otras ocasiones, de su trayectoria, de cómo llegó a este apasionante mundo de la investigación y también para que nos dé algunos consejos a aquellos y a aquellas que quieran seguir sus pasos. Ana, muy buenas. Hola, buenos días. Y muchísimas gracias por estar aquí en, en la Universidad Politécnica de, de Valencia. En este caso, en el marco de, de un proyecto que rinde homenaje a una figura muy importante de la ciencia española y muy importante para muchos padres y madres en este país como, como, como eres tío, como decíamos, ¿Cómo llegas a, a este punto, a este camino de, de la investigación, de la biología? ¿Cuál es esa trayectoria de, de Ana Veiga? Eh, yo estudié biología en la Universidad Autónoma y tuve buenos profesores eh, que bueno, me, me inculcaron un poco el gusanillo de, de la genética, de la biología celular. Y cuando terminé en la facultad, por casualidad, eh, Cayó en mis manos un artículo que hablaba de los primeros pasos que estaban dando en cuanto a reproducción asistida en eh, lo que se llamaba entonces el Instituto de Sheus. Uh -huh. eh, conseguí eh, contactar con el doctor Perabarri. Eh, le dije que si se planteaba, bueno, tener a alguien del campo de la biología, uh -huh. trabajando en, en este tema. Y a partir de allí, bueno, pues empezamos a, a, a funcionar. Y ahora Ana que le apasionaba desde pequeña este mundo. Bueno, a mí me gustaba bueno, lo que en aquel momento se llamaban las ciencias naturales. Uh -huh. eh, como en muchos casos, un buen profesor en el, en el colegio eh, fue también muy, muy relevante a la hora de, de decidirme estudiar algo que tuviera que ver, que ver con eso. Uh -huh. Y bueno, caí un poco en la fecundación in vitro por, por casualidad, porque ¿Por me interesaba pues eso, la genética, la biología celular y viendo que, bueno, pues que ahí se estaba haciendo algo que podía tener relación con estos dos campos, pues, pues me animé a, bueno, a preguntar y, y, a, y a intentar abrirme camino. Esa es una de las claves de, de la investigación, el animarse a preguntar, el preguntar continuamente y, y preguntarse cosas. Sí, evidentemente, y en aquel momento la fecundación in vitro era algo que estaba en, en sus inicios. Uh -huh. Esto era el año 79, cuando yo llegué a Deseus, uh -huh. y de hecho eh, el primer bebé en el mundo había fue nacido el 78, en el año 78, ¿no? 78. También en julio del 78. También en que julio fue del 78, ¿no? exactamente, Luis uh -huh. Brown. Y la verdad es que estaba todo muy en, muy en, en pañales, pañales <risas> absolutamente. Y bueno, eh, fue realmente muy apasionante porque fuimos haciendo el camino con, bueno, con los que empezaron hmm. y eso, eso es un privilegio. Es uno de los grandes hitos, decíamos en la presentación, de la medicina española, pero entiendo que uno de los grandes hitos de Ana Veiga. Sí, absolutamente. Hmm. Es eh, mi gran hito. Hmm. Eh, bueno, por suerte... Eh, como digo, tuve la oportunidad de poder participar en algo que, que estaba empezando y lo empezamos a construir pues, entre los que estábamos allí. Y, y eso ya digo, es, es, es una suerte poder poder estar en un campo que está realmente empezando a, a emerger. Damos unos pasitos atrás eh, por eh, una, un apunte que, que has hecho. Has hablado de la importancia de, de un profesor. Eh, eh antes de llegar a la universidad y, y, y demás. Cuánto de importante es tener buenos referentes, buenos profesores y profesoras que te abran esos eh, caminos hacia la investigación, que en ocasiones parece que sea un camino muy duro. Sí, en la investigación y en todos los ámbitos. Yo creo que tener un, un, un buen referente y tener a alguien que, que, que, te, que te motive, que, que te enseñe lo muy interesante que puede llegar a ser eso. Es esencial para que uno se interese por, por un tema en concreto. Y en el campo de la investigación, eh, evidentemente también. Um, que te inculquen esa, esa, esa semilla de, de... Por aquí hay mucho recorrido, aquí hay muchas cosas que aprender. Um, bueno, eh, es el, tener, el tener un alguien que te, esté, que te esté animando y que te esté motivando y que te, es, es absolutamente imprescindible para que para que estés eso, motivado y encantado con lo que haces. Y la visibilización es también imprescindible. Este proyecto, Ana, trata de poner cara a grandes eh, referentes eh, de la ciencia española a través del de, de arte, también de grandes eh, referentes en femenino de, del arte urbano. Pero tenemos que seguir trabajando por esa visibilización, trabajando para pequeñas o para pequeñas y pequeños? Para pequeñas y pequeños. Y a mí lo que me gustaría es que realmente, eh, y estoy encantada de participar en este proyecto Donas de la Ciencia, absolutamente, en el cual somos todo mujeres, pero a mí me gustaría que en un futuro no muy lejano no hubiera que hacer actos eh, especialmente enfocados Ajá. a... a a evidenciar el trabajo de las mujeres porque ya fuera algo completamente normal uh -huh. que estuviéramos hombres y mujeres mezclados uh, de una forma completamente completamente natural es lógico que uh, ahora se haga de esta manera evidentemente porque las mujeres llevamos un retraso considerable uh, en cuanto también a la visibilización de, de lo que de lo que muchas mujeres están haciendo pero de nuevo, um, lo que me gustaría Nuestro es objetivo sería que, que, que no haya que enfatizar, ¿no? Que no haya El... que enfatizar, uh -huh. que sea ya parte de la, de la absoluta normalidad que hombres y mujeres se dediquen a, a ámbitos distintos del conocimiento sin que sin que se haga ningún, ninguna uh -huh. referencia expresa en uh -huh. cuanto a que sea un hombre o que sea una mujer. Uh -huh. Hemos, eh, sabemos cómo llegaste y sabemos que este es tu gran hito. ¿En qué trabaja actualmente eh, Ana, Ana Vega? Bueno, actualmente hago cosas muy muy distintas. Uh -huh. eh, desde hace aproximadamente unos 15 años estoy trabajando en investigación en células madre. Hice un paso desde la fecundación in vitro a, a las células madre y eh, desde entonces eh, dirijo el banco de líneas celulares eh, en el IDIBELL, uh -huh. en, en Barcelona. Bueno, bueno. Hacemos investigación en, en células madre pluripotentes, aquellas células que son capaces de convertirse en cualquier tipo celular, todo eso para hacer modelos de enfermedad, para intentar curar también a través de la terapia celular, de curar con células, um, y eso es la parte en eh, la que todavía me dedico a la investigación eh, y a la ciencia propiamente dicha. Uh -huh. Y por otra parte, ahora estoy en algo totalmente diferente, estoy eh, ocupándome de una fundación, de una fundación que hace cooperación, tanto uh -huh. a nivel local como a nivel internacional, ligada, bastante ligada a lo que es la salud pero no estrictamente eh, la reproducción asistida, uh -huh. ni nada si no, de lo que he hecho general. anteriormente. Uh -huh. eh, es una fundación, como digo, en la que trabajamos tanto en el ámbito local, ayudando a, a, a niños y niñas y a jóvenes vulnerables que están en situaciones de, de vulnerabilidad social eh, y económica, y también eh, trabajando en países en los cuales los sistemas de salud son muy precarios y no consiguen bueno, poner a, a disposición de la población los, los mínimos, mínimos esenciales para intentar no solo curar, sino también prevenir enfermedades. Estamos hablando de la Fundación Provitas. Estamos hablando de la Fundación Provitas, sí. Si tuvieras que dar un consejo, Ana, a, a los niños que, y niñas que cada día te ven ya en la fachada de su cole en, en Pinedo o aquellos otros que, como decíamos, quieran eh, seguir tus pasos. ¿Cuál sería? Para los niños y niñas que tengan algún interés en la ciencia y que vean que, bueno, que por ahí puede, puede estar el área en la cual eh, quieren desarrollarse tanto estudiando como posteriormente en hacer su trabajo, tienen que tener muy claro que, que la ciencia mmm, Estar en ciencia no hay tregua, sí. hay que estar continuamente trabajando, hay que estar continuamente formándose. Ajá. Y eso, por una parte, puede representar bueno, pues, pues, algo negativo para, para algunos chavales, pero en el fondo yo creo que es algo muy positivo, porque tienes la oportunidad de estar aprendiendo continuamente. En el fondo, en cualquier ámbito en el que trabajes, yo pienso que hay que estar continuamente en, en, en formación, aprendiendo cosas nuevas, sino acaba siendo aburrido, al menos desde mi punto de vista. Y si ya que hablamos de diagnósticos, vamos a hacer un diagnóstico mucho más eh, general, que es el de, el de la ciencia eh, española. ¿Cuál sería el tuyo? Bueno, hemos avanzado mucho. Estamos eh, estamos mucho mejor de lo que estábamos hace unos años. Se está se está invirtiendo. Se han creado un montón de centros de, de investigación. Con, con distintos patrones, más públicos, más privados, y yo creo que eso ha, ha contribuido a que la ciencia en nuestro país se ha situado en un nivel mucho mejor del que estaba hace, hace unos años. Um, los científicos españoles son buenos en, en muchos ámbitos y pueden... Pueden estar eh, bueno, en, en paralelo con especialistas de muchos otros o con profesionales de muchos otros países, que antes era algo eh, prácticamente inimaginable. Uh -huh. um, ¿Qué hace falta? Pues hace falta más dinero, es evidente. Hace falta evitar la precariedad de la gente que... Que, que trabaja en ciencia, um, ya no hablando de, ni de, de, de niños, sino hablando de jóvenes uh -huh. que ya han terminado su formación, que ya han hecho un doctorado, las perspectivas de estabilizarse desde el punto de vista económico son realmente um, complicadas, complicadas uh -huh. y bastante nefastas. Uh -huh. Y eso hay que, hay que resolverlo, porque uh -huh. a pesar de que hay, hay vocaciones y hay mucha gente con muchas ganas y gente muy buena y muy, muy bien formada, si sí, continúa esta situación tan precaria, lo que ocurre es que esta gente se van, se forman aquí, se forman bien, eh, consiguen tener un... Bueno, pues es una formación sólida y cuando la han conseguido eh, se van a otros países donde, bueno, eh, ...consiguen estabilizar su situación... ...consiguen ganar más dinero... ...consiguen bueno, tener una calidad de vida... ...mejor de la que tienen aquí los investigadores... La, ...esto hay que resolverlo. Claro, ...con las consecuencias que tiene esto... ...también para el propio país... Absolutamente. ...formando a grandes o no tan grandes... ...no tienen por qué serlo... En ...referentes científicos o investigadores... ...que, que desempeñan su, su labor... ...o que aplican sus conocimientos... ...adquiridos aquí en, en, otros, en otros países... A, ...a pesar de ello... ...Ana... ¿Animas a esos jóvenes, no a, los peques, no a los pequeños, sino a los que estén en bachillerato o acabando eh, le, sus estudios universitarios, mejor dicho, a que den ese salto a la, a la investigación, a pesar de ese contexto un tanto sí, complicado? Sí, absolutamente. Los animo y realmente tienen, tienen claro qué es eso, a lo que se quieren dedicar. Están dispuestos a hacer un cierto sacrificio, porque evidentemente lo, lo, lo necesita, Um, pero, pero claramente el mundo de la ciencia es un mundo apasionante y si uno tiene la suerte de poderse situar en él y desarrollar su actividad profesional en él, hmm. de nuevo es un auténtico privilegio. Y dentro de esa pasión, dentro de ese privilegio, ¿cuál es el próximo reto a corto o medio plazo, anhelo de, de Ana Vega o fuera de la investigación? Bueno, eh, en, en la investigación eh, tengo ganas de terminar mi, mi, mi carrera profesional intentando aportar algo en cuanto a la consolidación de lo que es la terapia celular, uh -huh. el curar con células. Hemos hecho algunos trabajos, por ejemplo, en temas de retina, estamos haciendo también eh, otros ot temas paralelos en cuanto a edición genómica en embriones... Uh -huh. Todo eso está consolidando y la, la, la suerte que tengo, ya que estoy terminando con mi etapa profesional en cuanto a, a, a trabajo, Uh, es que va todo muy deprisa, estamos yendo muy, muy rápido. Uh, costaba muchísimo avanzar un poquito hace 20 o 30 años y en estos momentos uh, lo que antes se conseguía en, en uno o dos años se puede conseguir en, en dos o tres meses uh -huh. por las herramientas de las que disponemos. Con lo cual, bueno, eso es una gran ventaja, evidentemente. Esa aplicación de esas terapias celulares, por tanto, está... Más cerca, eh, Ana, eh, vamos dando pasitos para esa sí, mejor está, salud. Está, está cada día más cerca, está uh -huh. cada día más cerca y de hecho los primeros ensayos clínicos ya han, ya han empezado, ya uh -huh. se está intentando curar con, con células, sustituyendo células que ya no funcionan por células que, que fabricamos en el laboratorio y bueno, es de esperar que algunas enfermedades degenerativas o enfermedades de ese, de ese tipo en las cuales se pierde la función celular puedan ser resueltas con, con este tipo de, de tratamientos. Pues, Sara Vega, un placer haber compartido contigo estos minutos, como decíamos, un placer que formes parte también de este proyecto Dones de, de Ciencia seguiremos la evolución de tu investigación y también de la, de la Fundación Provitas. Muchas gracias. Muchas gracias a la Universidad Politécnica y muchas gracias al proyecto de Dones de Ciencia. Gracias a ti.